Jesús, a diferencia de las personalidades de las grandes religiones, no se limitó a decir, ven a mí, sígueme u obedeceme. Dejó en claro que su primera misión era de perdonar los pecados, algo que solo Dios puede hacer. Las personas que le escuchaban se tropezaban constantemente con lo que decía y lo que hacía. Jesús dijo que Él es la luz del mundo que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a Dios sin pasar por él. Él dijo que él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque muera, vivirá. Él dijo que él es el buen pastor, que él es la puerta, el alfa y el omega. En realidad, cualquier loco, lunático, podría hablar de esta manera. Pero lo que hace que Jesús sea creíble no es lo que dijo, sino la calidad de sus milagros, su enseñanza, su sabiduría y su autoridad. Él fue idéntico a su mensaje. Tranquilamente caminaba por el camino, aparentemente como cualquier otro hombre. Luego se dirigió a un ciego diciendo, recubra la vista, y en el mismo instante, el ciego recobró la vista. Dirigiéndose a los muertos, él dijo, simplemente, levántate. Y los muertos obedecieron. A las tormentas del mar, él dijo, cálmate. Y el mar se calmó. A una migaja de pan, él dijo, multiplícate por miles. Y esto se realizó al instante. Por otro lado, la personalidad de Jesús no dejó a nadie indiferente. Frente a su perfección moral, a la peculiaridad de sus milagros, muchos de sus opositores se rindieron a sus pies diciendo «¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!» Y algunos incrédulos, ante la evidencia de que Jesús no era un simple profeta, le suplicaron diciendo ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Por favor, si eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Y los doce discípulos, a pesar de la cercanía con su maestro, estaban en constante perplejidad. Ellos se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Felipe... Uno de los doce discípulos dijo en su corazón que este hombre podría ser el mismo Dios. Así que preguntó al Señor diciendo, Maestro, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Jesús le contestó, Tanto tiempo que he estado con vosotros. Y todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto a Dios. En realidad, la negación de Jesús y su Deidad, choca contra el sentido común. Porque si sus discípulos, unos campesinos, unos simples pescadores de peces pudieron inventar a este hombre, al Jesús histórico, al Jesús de la Biblia, una personalidad tan poderosa y tan atractiva, una ética tan elevada, Sería, pues, un milagro mucho más difícil que los realizados por el mismo Jesús. Es precisamente ahí, pues, donde se derrumban los artificios y los pretextos intelectuales del hombre moderno para justificar su negación a Jesús y rechazar las verdades del Evangelio. Pues, no nos queda más que reconocer de hoy en adelante, en Jesús, el Logos mismo, la sabiduría eterna, el único mediador entre Dios y los hombres. Y si el hombre moderno se revela, preguntándose por qué hay que pasar por ahí, le podemos entonces replicar que su pseudo sabiduría es limitada. Por lo tanto, ni la conciencia moral, ni los pensamientos, ni los sentimientos, por nobles que parezcan, ofrecen en sí el medio de reconciliación con Dios. Los pecados originales no dejan intacta ninguna de las facultades del hombre. Por consiguiente, la ciencia, la filosofía, los estudios, la observación del mundo, las meditaciones, la práctica de ritos o reglas de conducta, ninguna de estas cosas pueden llevar a Dios, ni a ninguna salvación real. Jesucristo es la piedra desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal del ángulo. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el que podamos ser salvos. Todos los que están sin Jesucristo están sometidos a la iniquidad, al error, a la oscuridad, al pecado, a la muerte. Y como consecuencia final, están destinados a la ira de Dios. Los que están en Jesucristo, se han vuelto nuevas criaturas. Están liberados, liberados de sí, del pecado, de la muerte espiritual y de la condenación. Jesucristo es la única esperanza, la única salvación imaginable para un mundo que está a la deriva.